la no te conformes ella está loca ella está tan loca que me atude. ella está loca eso que está en la mente bien nunca es tarde para que te des cuenta que a gran, que barán, la lloranza siempre la gente está, las la las sabias que se suelo el mar y que la con un a la y la escuela, con un recuerdo totalmente. Que nadie lo haga la misión un cargo tan chicas todo el tiempo pienso en coches y chicas todo el tiempo que en coches y chicas no solo pienso en mí pienso en coches chicas todo el tiempo pienso en coches y chicas todo el tiempo que en coches y chicas no solo pienso en mí más chicos pienso en coches chicas todo el tiempo pienso todo el tiempo te estoy yo, no solo tiempo en mí. I'm sorry for loving you, I'm sorry for loving you. Marco un gol marco dos Y equipo es el campeón Marco dos y marco tres Y ganando que el bulla tiene Muchas gracias